La encuesta de, la, de salud de la Comunidad Autónoma Vasca previa a la pandemia ya señalaba una alta prevalencia de síntomas y de problemas de ansiedad y depresión. Por otra parte, datos recientes sugieren un incremento significativo en el número de suicidios desde el comienzo de la pandemia. Cabe señalar que nuestra comunidad autónoma está entre las comunidades con el incremento más significativo en el número de suicidios. Entre 2015 y 2020 han fallecido por suicidio o lesiones autoinfligidas 76 personas menores de 29 años en nuestra comunidad, según el Eustat, lo que representaba un 7,5% del total de suicidios en ese periodo. La encuesta del año 2018 cifró también una alta prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión entre las personas adolescentes y jóvenes en las edades entre los 15 y 24 años, donde las mujeres representaron un 11% de prevalencia frente al 4,7% de los hombres. Por lo tanto, pensamos que es necesario realizar política sanitaria, sí, organizada, planificada, con recursos suficientes, tanto económicos como humanos, que permitan hacer frente a esta, la expresión, a esta crisis y a los desafíos en salud mental a corto y medio plazo. Aumento de ratios de profesionales de la salud mental hasta la media europea. Crear la figura del psicólogo clínico en atención primaria, inversión en la prevención y en la promoción de la salud mental a lo largo de todo el ciclo vital, principalmente incluyendo el ámbito educativo para la infancia y la adolescencia. También queríamos plantear la posibilidad de un servicio de bienestar psicológico en el ámbito municipal y de servicios sociales para que cualquier persona que sin cumplir criterios de trastorno mental común pueda acceder al derecho a recibir una atención psicológica desde un servicio público, como ya se está haciendo hoy en día desde los gabinetes privados, pero esta vez desde lo público.